Hola a todos, bienvenidos a este programa delegado cultural que en esta ocasión será los significados de la pintura contemporánea mexicana. Este programa ha sido preparado para que tú aprendas sobre este tema más y tenemos dos objetivos importantes para presentarles. El primero es que los alumnos conocerán los movimientos pictóricos mexicanos del siglo XX y parte del XXI. El segundo objetivo es que los alumnos visualizarán las grandes obras pictóricas de México y sus principales exponentes. Por lo tanto, hoy hablaremos sobre la pintura contemporánea en México. Y tenemos dos invitados. Uno de ellos es el maestro Luis Medina, que es coordinador de la Escuela de Artes Visuales aquí en la Universidad de Montemorelos. Y también tenemos a la licenciada Ciania Gómez, que es maestra de pintura y producción artística en la Escuela de Artes Visuales. Bienvenidos, sean ustedes. Gracias. Hoy tenemos un tema interesante e importante. Eh, no solamente para los artistas, a veces se piensa que el arte, eh, o hablar sobre pintura nada más le interesa a los pintores, ¿verdad que no? ¿Por qué le debe interesar a todo el mundo? Es importante porque el arte enriquece, te da una forma de pensar diferente, te da enseñanzas, te cuenta historias, es parte de la sociedad. Los artistas retratan lo que están viviendo, son los sensores de la sociedad, de si hay problemas económicos, eh, ideas políticas, que pueden ser de acorde o también contrastantes. La voz del artista muestra cómo está la sociedad, entonces por eso es de interés general, que sepan un poquito de... Pues, de todo. De todo, de todo, exactamente. Son como periodistas, podríamos sí, sí. decirlo así. Periodistas Periodisas visuales. Visuales, que perciben todo. Claro. Y entonces lo traen y lo expresan. Exactamente. ¿Eso quiere decir que podemos leer la pintura contemporánea de México como si fuera un reportaje? Sí, incluso yo me atrevo a decir que eh, las obras artísticas son un síntoma de un fenómeno que viene porque normalmente los artistas están a la vanguardia de lo que está sucediendo o lo que o hacia dónde se dirigen las cosas. Entonces, si analizamos las piezas artísticas, nos damos cuenta que viene siendo un síntoma de lo que está sucediendo en la sociedad. Dice una de las premisas en, en las artes y en todo, que cada obra, cualquiera que ésta sea, puede ser artística o no, pero cada obra es digna hija de su tiempo. Es digna hija de su momento, ¿verdad? Eh, ¿Será que las obras eh, pictóricas, en este caso la pintura mexicana, sí refleja el siglo XX? Claro, claro que lo refleja, porque pues el siglo XX está lleno de cambios y la pintura mexicana podemos ver un gran abanico, aunque algunas de las vanguardias que sucedieron en Europa, algunos de los movimientos que en Europa inventaron, pues en México se adoptó y se acopló. A cómo es la vida de nosotros, nuestra cultura, eh, cómo son eh, algunas de las imágenes que nosotros ya tenemos integradas en el pensamiento colectivo, las imágenes de las culturas primigenias, lo que vemos hoy en día en el mercado, en la calle, en nuestra arquitectura, todo se integra y fue así como fue de variada esa expresión cultural en el siglo XX, está reflejada en la pintura mexicana. Siempre, siempre se ha dicho que todo lo que sucede en Europa o en otros países llega a México tarde, ¿será cierto eso? Bueno, yo creo que hay que contextualizar un poco, ¿verdad? Porque la situación de México en el siglo XX estaba, era ligeramente diferente a la situación de Europa. Entonces yo creo que primero tenemos que contextualizar, ¿Cómo estaba México en esa época? Pensemos que al principio del siglo XX estamos hablando de que, que, que está terminando la época, la época de Porfirio Díaz. Entonces estamos hablando que, bueno, independientemente de, de las cosas que, que no les gusta a muchas personas que Porfirio Díaz hizo, hay que admitir que tal vez no de la mejor manera trajo mucho desarrollo a México. Claro. trajo pues el ferrocarril las grandes industrias México se volvió una potencia económica entre comillas verdad porque había en sus tiempos porque había mucha gente pobre no entonces mucha desigualdad exacto pero eso también trajo nuevas herramientas nuevos materiales nuevas claro. ideas al medio artístico por ende también cuando termina por ende Porfirio Díaz tenía su su equipo de artistas su equipo de arquitectos su equipo de escultores que, pues, de alguna manera desarrollaban artísticamente México. Y sabemos que Porfirio Díaz le fascinaba Francia, ¿verdad? Sí. Claro, era muy francés. Sí, muy francés. Y, y hizo muchas obras este, francesas, ¿Sí? de estilo francés, ¿Sí? <risa> incluyendo el mercado popular de Guanajuato, que parece una galería de arte y en realidad es un, un mercado, mercado para, para darnos una idea de cuán afrancesado estaba Porfirio Díaz. ¿verdad? De hecho, es en esta época cuando... Eh, los grandes palacios, el Palacio de Bellas Artes, de un arquitecto también, Adamo Boari, que es muy importante para toda esta renovación que se importa del Art Nouveau francés, que viene a mejorar, a enriquecer. Yo diría que enriquecer más que a mejorar, viene a enriquecer la cultura mexicana, porque en el Palacio de Bellas Artes podemos ver esculturas que reinterpretan la visión mexicana, es decir, toda, toda la figuración, las imágenes que tenemos de las culturas eh, azteca, maya, se integran de una manera pues, muy, eh, muy bien ¿no? a, a, a este clasicismo francés que es demasiado refinado. Y bueno, a mí me gustaría agregar que es tanto el reflejo de las piezas artísticas que por ejemplo tenemos eh, ya ahora icónica pieza eh, La Catrina de Posada, que precisamente es una, este, algo que representa la muerte, pero trae un sombrero francés. Y de alguna manera, si, si analizamos el contexto de cómo mucha la sociedad sufría en la época de Porfirio Díaz y cómo la sociedad moría, cómo Posada se burla de esto, o sea, a raíz de, de, esto, de esta sensación eh, o esta, este interés por Francia que era el símbolo del sombrero, ¿no? Este, pues realmente es la muerte del pueblo ¿no? y tiene otras connotaciones pero básicamente es como que la idea de Posada y Posada es uno, de los es uno de los primeros artistas que dan rienda suelta con sus ideas a lo que vendría siendo el movimiento pictórico más importante del siglo XX que es el, es el muralismo mexicano y también precisamente Posada era tan moderno a pesar de que pues su obra empieza en el siglo te, perdón, empieza en el siglo XIX y pues muere los primeros años del siglo XX. Claro. Se le considera un artista también de, del siglo XX porque su obra trasciende, influye en los artistas del siglo XX y Posada ha influido tanto que incluso en el siglo XXI sigue influyendo. Y precisamente Octavio Paz decía que que Posada era tan moderno, que incluso era más moderno que Diego Rivera y Siqueiros, y ambos decían que Posada era tan moderno, que no lo consideraban un precursor, que era su precursor, pero que también era su contemporáneo, a pesar de que él ya estaba muerto. Y eso que sus obras ni siquiera se exhibían en las grandes galerías. No. no ¿verdad? Eran parte de un periódico, un periódico él, él hacía grabados y se ponía, casi toda su obra se veía en el periódico, En el periódico, ¿verdad? claro. Eh, yo creo que en ningún momento de su vida se hizo una exposición con las obras de él como como artista sí, como él. Sí, es muy interesante estaba leyendo también que algunos pintores importantes de México eh, viajaron a Europa viajaban a Europa sí. verdad se actualizaban por, por eso es que a México llegó fácilmente el, el impresionismo, sí. ¿verdad? El cubismo. Y, y Llegó el cubismo y llegaron muchas otras sí. este, corrientes muy importantes con muchos artistas como, como Mérida, ¿verdad? Sí. Que fueron y, y dijeron, wow, Europa tiene cosas interesantes, vamos a llevarlas a México. Eso sí. quiere decir que no llegaron tan tarde, ¿verdad? Los, no. los movimientos. Esa era una, la primera pregunta que quería hacerles. ¿Por qué, ¿Por qué será que la pintura mexicana es un reflejo de la sociedad? ¿Cómo podemos verlo, eh, ¿cómo podemos verlo así en la pintura? Eh, bueno, principalmente eh, hablando de estos artistas muralistas, ellos en su tiempo reflejaban lo que era el ideal de la cultura nacional en esos momentos. Estos ideales que era ver uh, el campo el trabajo, la industria, la educación sobre todo, pues ellos retrataban todos estos valores y hacían eh, que fueran para el público. O sea, eh, se nutrían del público y luego trataban de que estos morales, esta obra, estuviera también al alcance. Era un plan de educación que mostraba cómo el progreso nacional abarcaba las artes y cómo eh, se resaltaba también la idea del mexicano. Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, toman la idea de la sangre mexicana, el mexicano como mestizo, y la plantan como la idea de la raza cósmica, de este hombre que viene con raíces de sangre europea, que viene con sangre de raíces africana, pero también muy mexicana, de nuestras culturas, entonces eso, de todo eso se nutrió la pintura, y podemos verla hoy en día en los grandes museos. Igual, pues la pintura, a diferencia de Europa en México, este, pues tiene una, una connotación diferente. Porque en México, principalmente con el movimiento eh, movimiento muralista, que obviamente también afecta a la pintura tradicional, porque era como que la temática de moda, lo que todo el mundo manejaba, obviamente, empieza a tener, no era nada más como que crear arte, sino empieza, el arte empieza a tener una función. Incluso ellos manejaban un lema que a ver si me ayudan a recordarlo, que es precisamente este que dice que el arte, el que educar con, con arte que educar con arte. Con arte. Por arte. Arte por el arte, A educar con arte por el, por el arte. Entonces, ellos manejan eso y entonces el arte se convierte en el principal, la principal herramienta de educación, que ¿Eh? en este caso es desarrollar eh, una identidad, porque recordemos muy que bien. surge la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué pasa en la Revolución Mexicana? Bueno, Porfirio Díaz tenía México muy... Este, muy afrancesado, podríamos decir. Entonces, surge la Revolución Mexicana y ahora sí surge la gran pregunta del siglo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Exacto. Ya no somos totalmente indígenas porque ya tenemos influencia europea, ya ni siquiera nuestra sangre es pura. ¿Quiénes somos? No podemos decir que somos europeos porque no lo somos. Entonces, justamente en ese entonces estaba este, pues, estaban todos los, todos los artistas como que interesados en saber quiénes, quiénes eran y estaba precisamente Vasconcelos, él en ese entonces no era el, el que fue presidente de México, no era presidente de México en ese entonces, pero este él tenía un cargo político, entonces él fue uno... Era unos, secretario de Educación Cierto, de educación entonces pública. él este, sirvió... Y fue el, uno de los patrocinadores para que la cultura en México se apoyara, dio los espacios a los grandes muralistas, apoyó el arte, con tal de que la gente se educara y entendiera sí. quién era México. Es por eso que precisamente el movimiento muralista mexicano eh, y toda esta época de, del siglo XX es un reflejo de la sociedad porque básicamente su función era esa, decirle a la gente quiénes éramos. Sí, es... Una necesidad de identidad, claro. sí. Una búsqueda de, de identidad. Y en las en la, eh, Voltear a ver de pronto a, eh, de dónde venimos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué eh, nos define? Y reconocernos colección. como una mezcla, es muy importante, sí. ¿verdad? Porque se puede polarizar de pronto un concepto y decir, si sí, es solamente el arte de los ricos, o el arte de los pobres, o el arte de los que viven en el campo, o el ar arte de los citadinos, ¿verdad? Eh, eh, ya entonces ahora es, es el arte de todos. Un arte es universal. Un arte universal. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos subdividir los periodos en los que se, se divide el arte en el siglo XX? Es un poco difícil, ¿verdad? De pronto visualizarlos como... Si queremos hacer una línea del tiempo eh, del siglo XX, ¿cómo quedaría más o menos? En el siglo XX es un tanto complejo, porque no todos los movimientos llegaron aquí a, a México, a pesar de que estos artistas mexicanos van a dar el, la vuelta a Europa, así como durante el neoclasicismo los artistas europeos daban el gran tour a Europa, ¿no? iban, este a Italia, a Italia, Italia, iban a Italia, Grecia, Grecia, Roma, eh, Roma todas, todas estas ciudades cosmopolitas, bueno, ahora los artistas mexicanos van a París, van en el momento, eh, bueno, antes, antes de la guerra van a París, van a Roma a estudiar este, las catedrales, las iglesias, la pintura clásica, pues. Y también un poco a París, que era en ese momento el centro del arte moderno. Entonces, tenemos ahí eh, el impresionismo que llega a México de la mano de uno de los principales exponentes aquí, que es el pintor Joaquín Clausel, que él... Eh, trae esta visión impresionista y poco a poco sus estudios del color pues, nos van mostrando este desarrollo que pues, también hace mucho eco en la pintura mexicana, sobre todo pues, en la de los muralistas. Tenemos a Diego Rivera, después de esta parte de, del impresionismo, tenemos a Diego Rivera que también va a Europa. Eh, hay un, una anécdota ahí bastante eh, conocida en el mundo del arte que en la que Diego Rivera conoce a Picasso y entre, se dice que entre ellos dos formularon el cubismo. Tenemos ahí como muestra de este encuentro el paisaje zapatista, eh, que es una pintura con temática mexicana y con colores muy vivos, a los cuales Picasso rechazaba. Para Picasso era una, el cubismo era algo que se trataba de lo primigenio, de las claro. culturas africanas. Y tenía una paleta más terrosa, y un poquito más eh, silenciosa, por así decirlo, donde el protagonismo era la forma. Entonces tenemos que el, el cubismo un poco llegó también a México de la mano de Diego Rivera para después comenzar con el muralismo. Después viene una etapa en las que vanguardias como el surrealismo de la mano de también pintores que vienen refugiados de la guerra se asientan en México y pues también ven a México que es un país donde ocurren muchas cosas en la cultura, eh, las, eh, todos estos grandes monumentos, las pirámides, los sitios arqueológicos, pues se ven como fantásticos para los europeos. Entonces van creando una mezcla... De los lenguajes europeos y de la, muchas veces la mitología, las imágenes que se traen de Europa con estas ideas de las culturas mexicanas. Y tenemos resultados impresionantes como los de Leonora Carrington, claro. que es una pintora que mezcla toda su cultura celta, británica, con algunos elementos ya de la cultura mexicana. Muchos elementos. elementos de la Muchísimos elementos. verdad Porque se encontró aquí en México en un país muy mágico. Exactamente. En un país ex extremadamente surrealista. Exactamente. Porque Dalí se expresó de México de la misma forma, ¿verdad? ¿Sí? Dijo, no puedo yo vivir en un país que sea más surrealista que mis sí. pinturas, ¿verdad? Exactamente. Y se encontró con un México... Mágico, místico, etcétera. Muy bien, el, ¿hay algún movimiento que podamos decir que sea estrictamente mexicano? Pues lo que es el muralismo mexicano. Ahora, quisiéramos explicarles eh, qué es el muralismo mexicano, qué es el muralismo primeramente, este, ¿en dónde se, ¿por qué se llama muralismo? Bueno, hay que mencionar, cabe mencionar que no solamente en México se dieron movimientos de muralismo, está el muralismo chino, el muralismo soviético, pero lo que hace que el muralismo mexicano sea tan peculiar es precisamente su propósito, la razón de la razón de ser, eh, o sea, ya existían los frescos, que eran este, pinturas monumentales, eh, ya el formato de, de pintar a grandes escalas en paredes ya estaba. O sea, no era nuevo. Pero el muralismo mexicano sí se convierte en algo nuevo y que trasciende al punto de que hoy en día es un legado para el mundo. Es precisamente porque empiezan a crear toda una identidad, empiezan a definir un país, empiezan a educar a un país. Es tanto el idea... ¿Por qué idea. será que es tan educativo? Porque es en muros y los muros son públicos. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. sí. Sí, porque era arte para el pueblo. O sea, sí. todos lo podían ver. Tenía, tendríamos que decir entonces que el muralismo eh, tiene esa importancia, porque, claro. porque estaban disponibles para que todo mundo sí. los, los viera. Muchas de las obras de, de Orozco o de Rivera se encuentran en lugares públicos como este, el Palacio Nacional, como este, la... La cúpula del Hospicio de Cabañas en Guadalajara, Guadalajara. o también en el, en el edificio de gobierno de Guadalajara. En, Palacio de Bellas en, en Artes. Hermoso, Palacio de Bellas Artes. Lugares públicos. La Secretaría de Educación, que eh, es lugares donde importantes, surge la idea, ¿sí? A dónde llega entonces esta idea. Porque siento que algunos de los temas que tiene el muralismo es un poco indigenista, este y, y, y era un tema que no se tocaba, ¿verdad?, aunque ya antes de, de, de Diego Rivera ya había muralismo, eh, perdón, ya había indigenismo, este, él lo lleva a otro nivel. Sí. Y, es que y, y casi como que lo acuña, ¿verdad? Sí. Y, considero que como que los muralistas mexicanos cambian un poco el concepto, porque tristemente en esta época el concepto de indigenismo estaba marginado, estaba, bueno... Eh, entonces, ellos, tra sí, exacto. Entonces ellos trabajan en el concepto de, de, de ser indígenas, que lo plasman en sus obras y ya lo llevan a un nivel de mayor orgullo, ¿sabes? Y a gente común. Claro, o sea, ya no es como que algo despreciable, sino ahora es algo de lo que somos, y ya no te pu no puedes negar lo que eres, y si no me crees, ven y mira este mural de 10 metros, ahí está. Y esta identidad está. es graciosa. Sí, claro, y claro sí. ahora, ahora que menciona identidad, pues tenemos... Eh, la idea que de saber ¿no? de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este caso los muralistas hicieron estos grandes piezas donde se estudia desde las, culturas, desde las culturas prehistóricas, desde las culturas prehispánicas, prehispánicas también ah, sí, prehispánicas. y se, se hace un estudio de la colonia, exactamente los murales que están en el Palacio Nacional nos muestran desde nuestras raíces aztecas, eh, mayas, la conquista, la independencia y nuestro México es moderno. un recorrido histórico. Exactamente. Es como, como una gran línea del tiempo. Exactamente. Victoria. Ilustrada, ¿verdad? sí. Sí, porque la gente no tenía idea, hasta que de pronto el verlo en un mural y decir... Mira los aztecas, mira la ciudad de Tenochtitlan, ¿Sí? cómo era. Cómo era. Sí, mira cómo era en tiempos de la colonia. Mira la gente, cómo estaba a su bajada, mira cómo eran esclavos. Mira cómo esto, mira cómo era el mercado de Tlatelolco. Era, era maravilloso, era una educativo. Forma, una forma de dar a conocer, porque la arqueología también apenas estaba, ya existía la arqueología, ¿no? Pero estaba descubriendo estas piezas, estos centros arqueológicos en el México, Tenochtitlan, en la parte maya, y muchas de esas eh, ciudades no se sabía cómo eran. Entonces, los artistas contribuyeron a recrear sí. en sus obras estas piezas y darse a conocer. Y la pintura, o sea, la pintura en esta época no solamente educa a través de los murales. Justamente hay cabida para que en los libros de texto, hay artistas que empiezan a hacer eh, piezas pictóricas para educar en los libros de textos en las escuelas, este, que incluso al principio de este siglo todavía se manejaban esas mismas ilustraciones, bueno, esas mismas pinturas. Este, también hay cabida... Eh, para, para que artistas le muestren al mundo cómo es la arqueología, cómo son, eh, lo que tú comentabas, las piezas que se encontraban, las grandes pirámides. Claro. Hay artistas que trabajan exclusivamente para el ejército. Y bueno, el punto está que el arte trata de educar en todos los aspectos en esta época. Muy educativa. Sí. <coughs> eh, ¿Cuáles son los pintores más entrañables? Siempre... Y vienen a nuestra mente algunos pintores y algunas obras, ¿verdad? Porque no importa el nivel de educación que tengamos, este, hemos visto en cierta forma eh, y en algunos lugares algunas representaciones que nos identifican, Solo que a veces no sabemos quién las hizo ni cómo se llaman, pero son famosas, ¿verdad? ¿Cuáles serán estas obras más importantes en México de las que los uh, mexicanos y en este caso nuestros alumnos ¿Verdad? Eh, aquí de la Universidad de Montemorelos, al verlas debemos saber cuáles son y, y, y por qué son importantes. C cómo, cu cuál serían, ¿Cuáles serían estas obras del siglo XX que son las más entrañables? Bueno, son bastantes sinceramente, pero si vemos primero los artistas que tienen una trascendencia en el siglo XX, no solamente en el país, sino una trascendencia mundial, pues tenemos al trío, al trío perfecto, que pues es Diego Rivera, este, este, José Clemente Orozco, Orozco y Siqueiros, Siqueiros. David Alfaro, Alfaro Siqueiros, Siqueiros. Siqueiros, exacto. Entonces, ellos son los primeros en trascender y de ellos tenemos murales en lugares importantes eh, que podría mencionar, pero también después de unos años surge otro grupo de artistas que también tienen un, un golpe este, mundial que también llegan a ser conocidos como Escamarena, como es incluso Frida Kahlo, que pues ella surge después, ¿no? Después de, de, de estos grandes. De hecho, hay un buen grupo de mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Está Resmén sí, Leonora Carrington. Sí, hay un gru buen grupo de mujeres artistas en este tiempo. Sí, claro. ¿Verdad? Un poco costumbristas, tal vez, eh, mostrando un poco esta visión como lúdica de México. Sí. Pero sí si hay un. María Izquierdo. Desgraciadamente. Kahlo. Yo estaba visualizando que desgraciadamente. Este, siempre estuvieron a la sombra de un artista hombre, ¿verdad? Eso es, eh, sí, sí. Por sí. ejemplo, Frida Kahlo este, siempre estuvo a la sombra de Diego Rivera, solo que hasta ahora últimamente cuando ya se le ha dado... Un... Hoy en, exactamente, hoy en día es cuando vemos, retomando la pregunta, eh, creo que de, de esas obras más entrañables más reconocibles eh, de México, que se hablan de México cuando hablamos de la plástica del siglo XX en México, yo creo que las dos Fridas es una pintura que es fácilmente reconocible. Sí. Esta pintura de Frida autorretratándose eh, y también... Eso acuñando... Sus su obras más icónicas. ¿no? Ah, sí, claro, y acuñando también esta idea de qué es lo mexicano, ¿no? la parte española y la parte indígena mexicana, porque pues, Frida es producto eh, de eso, ¿no? de mezcla, culturalmente hablando y, y racialmente hablando, exactamente. Entonces yo creo que esa es una de las pinturas icónicas. Los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional uh -huh. son muy, eh, también muy entrañables. Creo que eh, El hombre en llamas, de, de, José, de Clemente José, José Clemente Orozco en el Hospicio Cabañas sí. es también muy muy reconocible y de estos pintores que vinieron a enriquecer de Europa pero que se formaron también formaron una carrera, porque pues se formaron principalmente en Europa, Remedios, Vare, Remedios Varo eh, y, Leonora y Leonora Carrington, pero principalmente Remedios Varo, la creación de las aves, es una pintura que también es muy reconocible. Tenemos también pues, el gran mural de Juan O'Gorman, que está en la, biblioteca, eh, en la biblioteca de la UNAM, es un mural que es muy reconocido que trasciende y aunque aunque Juan Gorma no fue tan era más que nada arquitecto y tiene grandes aportaciones a la arquitectura mexicana en esta época pues también dejó su legado pictórico sí. y tremendo vaya. Tre tremendo lejos. legado claro la biblioteca de la UNAM sí. y sin sin mencionar que en su sí. arquitectura dejó grandes relieves y grandes esculturas que precisamente manejaban esta temática prehistórica prehispánica perdón sí. entonces vemos precisamente como que la idea del mural retratado en los edificios de Juan O'Gorman. Y ahorita que dices eh, integración de la plástica dentro mm. de la arquitectura, tenemos también al Poliforum Cultural Siqueiros, claro, ¿siqueiros? que claro. en sí es una obra que abarca la arquitectura, claro. la pintura y, la y la... el movimiento, la escultura. Y es un ejemplo de un artista que se va a Estados no. Unidos ¿verdad? Y yo que quiero, que yo quiero agregar... con muchas ideas. Yo quiero agregar que justamente en el siglo XX México tiene otra aportación, que es precisamente este movimiento que se llama movimiento de integración plástica, que es precisamente fusionar la arquitectura con la pintura y la escultura y que precisamente cuando se diseñe, cuando se esculpa, cuando se pinte, se piense en crear todo un entorno integral de la plástica. Si queremos un ejemplo de esos, ¿dónde lo podremos ver? Eh, si, si vamos al, al, a Marco, aquí en Monterrey, uh -huh. ¿verdad? Ese es una, un buen El ejemplo. arquitecto Legorreto, sí. Sí, eh, entras a la, al museo eh, de Marco en Monterrey, y ya es una obra de arte en sí, sí mismo el edificio, sí. ¿verdad? Sí. Para donde quiera que voltees hay una obra este, abstracta, sí. ¿verdad? Hay una hay composición, escultura, hay escultura, paleta, hay arquitectura, colores. hay paleta de colores maravillosa, sí. claro. hay agua, hay fuente, hay sí. todas, tantas cosas incluidas, es, es, se le llamaría entonces como... Una obra de arte total, ¿Sí? podría decirse. ¿verdad? Sí, es sí, claro es sí. muy interesante sí. esto. Siqueiros en Estados Unidos regresando, haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Es sí. increíble. Él, él estuvo trabajando, de hecho, con Pollock, ¿cierto? Estuvo, es cierto. Fue, fue es ahí cierto. un... un eh, Pollock lo reconoce como su maestro, de él estudia o aprende, también se podría decir, esta gestualidad que Pollock pues ya... Este, en todos sus drippings, sus chorreados, la expresividad sí. del abstracto, pues viene también un tanto en esa expresividad sí. que tiene. Jackson Pollock, que, sí. es, eh, que es el gran maestro del abstraccionismo americano, americano, americano. americano. Expresionismo, expresionismo abstracto, abstracto. americano, americano sí. ¿verdad? Fantástico. Si tú no lo puedes reconocer, a lo mejor has visto algún alguna pintura de él en donde él está goteando y chorreando sus pinturas, Gracias, ¿verdad? Claro. En el piso, de una forma como nadie lo había hecho. Que también son nunca. monumentales sus pinturas. Claro, y algunas de ellas son... De formato grande, grandes, sí. claro. Hay entonces influencia de fuera. Sí, claro, porque la, la mayoría de los artistas eh, que trascendieron, todos tuvieron escuela, sí, en México, este, pero también aprendieron de Estados Unidos, aprendieron de, de, de Europa salieron, pues vaya, claro. y lo integraron en México. En, en México existía siempre como una, una lucha entre dos mundos. Uno, un mundo que quería conocer eh, conocerse a sí mismo, bus, en búsqueda de la identidad, ¿verdad? hacia Que se, se derivó hacia lo social, hacia lo político hacia el costumbrismo y hacia el indigenismo, como es el caso del moralismo y otras cuestiones pero también hay un grupo de artistas que, que no querían este, necesariamente eh, ir con la visión muy social e indigenista de México y que también fueron artistas maravillosos que, que tienen muchas, muchas obras verdad? Este, pero que no están necesariamente relacionadas con esto sino veían más bien a Europa verdad, eh, les gustaba más los movimientos de eh, que se estaban dando en Europa, Las vanguardias, ¿sí? Las vanguardias europeas les llamaba mucho la atención, especialmente el el eh, que el stridentismo. El, eh, el, el futurismo. El futurismo, el, cubismo cubismo, el, cubismo, no, el, sí, y el el surrealismo. La abstracción lírica. Les que gustaba mucho Europa, la abstracción. Es el caso de, de, de Mérida, ¿verdad? Sí, de Mérida. Este, este artista que, que era tan, tan maravilloso, moralista, ¿verdad? Sí. De, de gran eh, ascendencia moralista, pero se va unos años a Europa y regresa sí. a, como un artista abstracto completamente. Sí. Vamos a ver algunas de sus obras que son fantásticas. ¿Tú las vas a ver? Sí, también en la misma sintonía que Carlos Mérida está Rufino Tamayo, Rufino sí. Tamayo. que él, ahí se integra todavía como un poquito de la idea de la escuela de pintura mexicana muralista, sí. estos temas, pero ya en una figuración, es decir, en la forma en la que pinta y dibuja, totalmente moderna, sí. mezclada con las vanguardias Muro cubistas, antiguo. Exactamente, con eh, estas vanguardias. Una mezcla, una, una, un sincretismo de ideas de, del modernismo de afuera, pero también las, las de adentro. Sí, yo quiero agregar algo que dijo Rufino Tamayo, no voy a parafrasear porque no me acuerdo textualmente qué dijo, pero él, él se caracterizaba porque tenía ideas diferentes a las de Siqueiro y Diego, que tiene que ver precisamente con esta aceptación de los movimientos europeos. Claro. Él decía, él decía que no era, que no, no le gustaba la idea de, de como que forzar el nacionalismo en las piezas. Sí. Sino que simplemente había que que explorar otras áreas y que sutilmente o naturalmente el nacionalismo se iba a notar en las piezas. Claro. Era la idea de Rufino sí. Tamayo. Y sus formas son muy modernas. Claro. Y sus colores muy sí, mexicanos. Muy mexicanos. Sí, y su temática maravillosa. Así que cuando tú ves un cuadro o un eh, mural o una obra este, de caballete de Rufino de Rufín Tamayo, mm -hmm. te das cuenta de la... Lo mexicano. Sí, de, de paso, mexicano. debes saber que en la Ciudad de México... Hay un museo que se llama Museo Rufino Tamayo que está ahí en Chapultepec, debes ir a verlo y ver algunas de sus obras o, o meterte a su página y, y ver, encontrarás entonces muchas obras muy interesantes de Rufino Tamayo y de algunas de sus invitados, porque Rufino ¿Sí? Tamayo hizo una colección gigantesca a través de su vida, ¿verdad? Sí, no, tiene y mucha obra. Si hablamos de su colección, tiene más de, de 1.300 solios, eh, tiene como 400 este, trabajos gráficos que incluyen sí. pues grabado, dibujo, eh, tiene, eh, si no mal recuerdo, eh, mm. tiene fácil unos, unos, 20, unos 20 murales, o 14 murales más o menos, entre ese número, no me acuerdo bien cuántos tiene, e incluso pues, llegó a explorar la escultura. Y pues se le, se le atribuye solamente un, un este un mural de, de, de cristales. Sí. Y, y si quieres saber... Hay mucha producción. Y si quieres saber en dónde ir a ver esto, bueno, en el Museo de Bellas Artes, sí. ¿verdad? En Amén. el Palacio de Bellas Artes este, hay murales de Diego Rivera Orozco y Rufino Tamayo. Son hermosos en el segundo piso, podrás verlos. Además... El, el, el edificio hermoso de Bellas Artes tiene el tapiz más grande del mundo. Y es un tapiz de las sandías, la temática de las sandías de Rufino Tamayo. Sí. Pues el Museo de Antropología, en la entrada, está uno de los murales este, de Rufino Tamayo. De Rufino Tamayo. Claro. Sí. Tenemos, tenemos obras de estos este, grandes eh, artistas por todos lados. Solamente sí. hay que abrir un poquito sí. nuestros ojos. Eh, <coughs> ¿Quiénes son los artistas mexicanos más reconocidos internacionalmente? Que podemos decir, bueno, los conocemos aquí, posiblemente en Estados Unidos, pero ¿habrá, ¿habrán algunos que se conozcan en todos lados? Yo creo que Frida Kahlo es una de las que se ha publicitado más. En los últimos tiempos se ha convertido en un fenómeno mediático, pero que también tiene un valor... Pues trascendental dentro de la plástica mexicana. Se transformó en un ¿Sí? personaje muy pop. Exactamente. Sí. Casi pop. Ahora vemos a Frida Kahlo en casas y todo, sí. Tazas. Sí. Camiones. Zapates, la vemos bolsas, en, el, en el metro de la zapatos, Ciudad de México. Bolsas, ¿sí? sí. Yo creo que es la figura más icónica y popular del siglo sí. XX. Es más. Ella fue, es una figura del siglo XX, pero es ahora en el siglo XXI donde la estamos este explotando, explotando exacto. Pero si hablamos de popularidad es ella, pero si hablamos de su <risa> contenido artístico o trascendencia. o trascendencia o aporte al arte a nivel mundial pues obviamente en primer lugar está el trío perfecto que es Diego los Rivera, muralistas. claro los grandes sí. muralistas y pues también hay, hay otros artistas que también trascienden que no manejan murales eh, pero que también hacen cierta, otro tipo de arte como son algunos escultores, tenemos eh, bueno voy a repasar algunos artistas pictóricos que pues tenemos a Camarena y justamente ya a finales del siglo hay una mezcla de artistas este, que eran europeos con amor hacia México y también y tenemos mexicanos aquí. con mezcla europea y empiezan también a tener una, una gran trayectoria. Este, entonces yo creo que Frida Kahlo entraría como que en la lista de los que más trascendieron al final hay todavía fácilmente unos 6, 7 artistas por encima de aportes artísticos este, internacionales. Sí. a mí Bueno, yo creo que también uno de los que aportan mucho a la plástica escultórica en México y también en el mundo, en Europa, principalmente Polonia, eh, algunas partes de Europa del Este, es Juan Soriano, es un escultor sí. que es muy famoso aquí en la ciudad de Monterrey porque tiene una, un, una escultura monumental de una paloma. En Monterrey se le conoce como la paloma. Nos vemos en la paloma. La que sí. está fuera, del, que Museo está fuera del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Museo Marco, que es muy reconocido. Eh, también tenemos otro de los grandes aportes, eh, es José Luis Cuevas, claro, sí. que, que tiene... Que es la siguiente pregunta, porque hay algunos artistas, por eso quería decirles que ayúdenme ustedes a hacer la línea del tiempo, ya no nos queda mucho tiempo, sí. pero vamos a hacer la línea del tiempo, vamos a subdividir el arte del siglo XX en sus, sus secciones, y es también para que nuestros alumnos aprendan sí. a subdividir esto. A ver, ¿cuál sería la primera parte? Sería este, muralismo, ¿verdad? Muralismo. Digamos, la pintura de la revolución. Podríamos podríamos tener, este antes del muralismo, un poquito de impresionismo. Impresionismo mexicano. lo mencionamos mexican. con Clausel. Muy bien. Después tenemos ¿Muralismo? el muralismo. A, a continuación tenemos la ruptura. Algunas pequeñas vanguardias, ya lo dijimos, sí, surrealismo. Hay algunas vanguardias sí. y costumbrismo Exactamente. Mexicano. Ahí costumbrismo, en medio, ¿verdad? Sí, ahí en medio de esas dos sí. tenemos sí. esas sí. pequeñas. Y entonces vendría la Segunda la, Guerra Mundial. Sí, exactamente. ¿verdad? ¿Y entonces vendría algo en 1950 que sería qué? Es la ruptura, exactamente. Movimiento Los de movimientos la de la ruptura. ¿Por qué se le llamará la ruptura? Porque, Son... bueno, no sé. Porque rompen literal, rompen esta idea de, del arte que define México, del aspecto indígena, rompen con nuevos ideales. Como con... diciendo podemos a México hacer cosas modernas. modernas claro, ya viene la, mo la modernidad, vamos a hacer lo que el resto del mundo está haciendo que es industrializando, metiendo este diferentes materiales como que le dieron la espalda ideas. un poco al costumbrismo, ¿Sí? al a la revolución, sí. a, al indigenismo y al muralismo en general sí. y darle ahora mirar a de frente a la sí. modernidad, claro. lo que estaba pasando en el mundo. Justo donde nos quedamos, el pintor, el, es pintor grabador, escultor José Luis Cuevas claro. es perteneciente a esta generación de la ruptura, él hace un mural efímero en la Ciudad de México, muy famoso, el, muy, famoso muy polémico también. Sí. ¿Por qué partía con estas ideas de los moralistas, ¿no? O sea, la idea de los moralistas era que sus obras quedaran para siempre y para todos. Claro. Y la idea de José Luis Cuevas era al contrario, era un mural efímero. Los, al poco tiempo se iba a desaparecer. José Luis Cuevas, un gran revolucionario ¿Sí? ¿verdad? del lenguaje gráfico. Pictórico, sí. Muy figurativo todavía. Sí, todavía. Y, como toda la tradición mexicana que ha sido ¿Sí? siempre muy figurativa, pero ya entrando mucho ¿verdad? en la abstracción, en los, en las expresión. Nuevas, las nuevas... Las, los nuevos lenguajes de Exactamente. México. Exactamente. ¿Hay algún otro artista de la ruptura? Sí, eh, tenemos a muchos y son muy importantes. Está Vicente Rojo, Beatriz Zamora. Tenemos a Toledo. Toledo, eh, ya, que ya es del, ya de la es, parte de la final, del, final de la ruptura. Sí, sí, también. Eh, tenemos también eh, Pedro Friedberg, que es, eh, es un diseñador, pero también muestra mucho del abstraccionismo y de la composición, mucho estudio de la composición en la pintura mexicana. Eh, podríamos tener... Eh, hay algunos extranjeros que también vienen aquí, que puede ser Roger von Gunten, que es un pintor magnífico, abstracto. Eh, Matías Geritz. Y, y qué bueno que son, ya tocas el concepto del abstraccionismo. abstraccionismo que porque, a veces pensamos, sí, porque a veces pensamos que que el abstraccionismo es americano y que es europeo y que México no tiene artistas del abstraccionismo pero sí tenemos sí. varios y son muy importantes ¿pueden mencionar algunos? Vicente Rojo es uno de los más importantes sí. eh, creo que el, principalmente el, el abstraccionismo que hace él está muy basado en el color y justamente esta paleta que caracteriza al mexicano que son rojos muy encendidos azules muy vivos Hacen, hacen eh, como un, es, un pintor que es estandarte del abstraccionismo en México. Eh, hay algo que les quería preguntar ex oficio a la lista de las preguntas. Eh, yo me doy cuenta que todos los pintores, muchos de los pintores, tanto del modernismo como del posmodernismo mexicano, este Porque subdividimos, hacemos ¿Sí? esta subdivisión Sí, ¿sí? Venimos, venimos de la de los, ruptura que Los primeros 50 años ¿Sí? Modernistas Y los siguientes 50 años del siglo XX ¿Verdad? Postmodernistas Postmodernista. este, Veo que, que la pintura es dominada por Apellidos sí. Europeos, extranjeros españoles, alemanes, mucha gente de sí. todos lados, ¿dónde estaban los mexicanos, mexicanos en ese tiempo? Eh, o, ¿O hacen de México su lugar en el que ellos de pronto descubren nuevos lenguajes? Pues eh, pasa un poco eh, lo, lo que pasó con estas pinturas surrealistas, vienen a enriquecer y hay eh, Leonora Carrington. Ay, sí, sí, sí, sí, Leonora Carrington, Remedios Varo, ya lo y mencioné. Y el artista de Gilitla, el del jardín, sí, lo conoces. Sí. Edward James, sí. Eh, si no lo conoces, eh, ve inmediatamente y búscalo este, en Google. Es muy interesante ver este hermoso jardín surrealista que está en, en Gilitla, Jalisco, en donde también está un museo muy importante de Leonora Carrington, ¿verdad? Sí. Para que lo puedas eh, conocer y visualizar. Sí. Muy interesante. Mucha gente del extranjero que viene a México sí, y se inspira aquí. Se enriquece. Pues, eh, o sea, te, tenemos, sí, muchos eh, pintores, como lo menciona, que tienen apellidos extranjeros. Unos porque sí vienen directamente de otros lugares. Pues porque pero de... porque tenemos, ajá, tenemos ya a pintores que son nacidos aquí en, en México, pero de padres de otros lugares, principalmente europeos. Eh, por ejemplo, Felgueres también que es un Felgres. recordando a un a un artista abstracto. Un gran, gran abstracto artista abstracto, y abstracto sí. Muchos de nosotros admiramos. ¿Sí? La obra de Felgueres es muy interesante, es muy llamativa, ¿Sí? es muy creativa, vamos a mostrarte varios de ellos y si tú quieres después puedes buscar también otros porque Felgueres está en la lista de los eh, artistas entrañables de México. Ahora qu quiero tocar algo muy interesante e importante en este momento. Aquí en la escuela, aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos la Escuela de Artes Visuales. ¿Cuántos años tenemos ya funcionando como escuela? Aproximadamente 35 años. ¿35 o 36 años? Aproximadamente 35 años. Y no sé es si 35 años se han producido también artistas de, de todo tipo, ¿verdad? Sí. Eh, muchos de ellos están trabajando en diferentes partes de México y otras partes del mundo. Hay algunos que ya han descollado que hayan ya salido de la visión del Estado, que expongan sus obras en el país o que incluso la expongan en otras partes del mundo? Sí. Eh, bueno, te, concluyendo un poco la parte de que ya venimos haciendo en nuestra línea del tiempo, después de los años 50 en México, que es el posmodernismo, tenemos un evento en la cultura mexicana que es el neomexicanismo. Y mucho de esa identidad de qué es el mexicano en, este, en esta etapa, los setentas, ochentas, noventas, influye mucho aquí en la creación y de los artistas que se forman en la Universidad de Montemorelos. Y algunos de esas generaciones pues están produciendo y están trabajando aquí en Nuevo León, pero también en el mundo. Algunos uh, de los algunos que podríamos mencionar eh, es el artista, pintor, escultor, eh, ha hecho también algunas instalaciones, Hugo Lugo, quien, claro. quien ha, ha expuesto en diversas eh, galerías Muy de bien. Estados Unidos y Europa la, ¿La maestra, maestra Cora Díaz, Díaz? que ella tiene diversos murales, tiene diversos eh, trabajos Principalmente pictóricos, pintura de caballete y pintura mural, son muy reconocidos los que están en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Eh, Su obra y, es conocida aquí en Nuevo sí, León. Sí, y también ella es originaria de Ecuador y tiene eh, mucho, mucho trabajo también en Latinoamérica, no solamente en México, Podríamos mencionar a otro artista que Rubén, está Rubén Gutiérrez. Rubén Gutiérrez. Ha Rubén ganado, Gutiérrez, que está, ha ganado claro, varias sí, bienales. Exactamente. Y, ha ganado muchos premios. Claro. ¿sí? Yo creo que el más descollante hasta ahorita podría ser Hugo Lugo, ¿verdad? Que... que podría, podría ser alguno de los que tiene más sí, que trayectoria. Que tiene una trayectoria. Sí, y quiero decir algo acerca de Hugo Lugo, porque yo lo conocí cuando estaba en Colpac, ¿verdad? Sí. Era un alumnito, cantaba en uno de los grupos que yo dirigía. Recuerdo que le dije, lo vi talentoso y le dije, debes ir a Montemorelos a estudiar artes. En ese tiempo la escuela era pequeña, ¿verdad? Era el otro edificio, el que está sí. enfrente. Y entonces él eventualmente se animó. De pronto me dijo, profe, ya estoy aquí. Y ya estaba estudiando artes visuales artes aquí visuales. en la escuela y se fue desarrollando y voló y voló. Y actualmente sus obras están en diferentes este, galerías. ¿Galerías? En, ¿En diferentes... Cantú? Sí, me fue su nombre, pero también es un eh, artista que en el estado ha trascendido. Sí. Eh, eh, en, en, en el caso de Hugo, pues eh, realmente mucha de su obra ya está colgada en diferentes, hasta en museos. Sí. ¿sabes? No solamente eh, en galerías. Es, es parte, hay una, una retrospectiva, una cole, no es una retrospectiva, es una colección que el Museo Marco eh, de Monterrey hace cada cierto tiempo que se titula registro y son claro. exposiciones numeradas, registro 01, registro 02, en las cuales pues eh, se han expuesto en diversas ocasiones piezas de, de artista Hugo Lugo. Sí, de Hugo Lugo. Él, yo lo he visto que ha trascendido bastante. Sí. Así que el aporte de la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? De artes visuales, de artes aquí. De artes visuales. De Bellas Artes, como se llamaba antes. Sí. ¿verdad? Eh, eh, ha tenido también trascendencia y, y ojalá podamos eventualmente pues, tener más ¿verdad? Eh, artistas. Muchas gracias, maestros, qué plática tan interesante. Hemos aprendido, hemos aprendido muchas cosas eh, acerca de la pintura. Esperamos que tú, querido alumno, también te intereses por esto. Eh, recuerda que la pintura mexicana es un documento casi editorial, ¿verdad?, de nuestra cultura, de, de lo que ha pasado en México, de quiénes somos. Por eso es un, queda como un registro eh, eh, importante que debemos visualizar. Acércate a los museos, porque hay muchos museos en diferentes estados y también tenemos museos en las grandes ciudades, museos muy importantes a los que tú puedes acercarte y, y ver cómo eh, eh, se ha desarrollado la pintura en México. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido mucho de este programa. Agradecemos mucho al maestro Luis Medina y a Cianya Gómez por eh, su aporte tan interesante y tan... Este, estuvo, estuvo bueno, ¿verdad? El, el comenzar a hablar de esto, no paramos. <ríe> Ellos fueron mis alumnos de, en la clase de Historia, en donde hablábamos de todos estos temas, ¿verdad? Por semestres y por semestres. Les agradecemos mucho el que, el que hayan estado con nosotros. Tenemos varios programas eh, que queremos eh, recomendarles. Siempre acércate a la cartelera, de Cultura de la Universidad de Montemorelos, en donde abordamos diferentes temas. Vas a ser bien recibido y vas a aprender mucho. Muchas gracias.